¿Cómo están gente? Espero que se encuentren muy bien. Como ya leyeron en el título, les voy a mostrar cómo hacerle un lock a lo que es móvil BL52. Bueno, con la NSK, en este caso el módulo Speedroom. Bueno, no me voy a tardar mucho en hacerlo porque la verdad es muy sencillo y no quiero hacer tan largo lo que es, bueno, el video. Entonces, una vez hayamos abierto lo que es la NSK Box en el módulo Speedroom, básicamente pues lo que vamos a hacer es darle donde dice Enter... Diag Mode, eh, perdón, donde dice Enter Diag, nada más eh, Tenemos que estar aquí, donde dice Diag Mode lock. Entonces, una vez estemos en este apartado Lo que vamos a hacer es donde dice Enter Diag Le damos Enter Tenemos el teléfono apagado eh, Lo vamos a conectar Y vamos a mantener la tecla de volumen abajo Que en este caso sería, como pueden ver aquí, esta Entonces la mantenemos presionada Y conectamos el cable Ahí está. Ya lo reconoció. Esperamos a que termine el proceso aquí. Esto es rapidito, gente. La verdad que no se van a tardar absolutamente nada. Bueno, y una vez ya haya, eh, nos haya salido de nuevo para darle, en este caso donde dice sin Lock, le vamos a dar donde dice Read sin Lock Info. Una vez ya nos haya cargado y nos haya dicho aquí en esta parte, Done. Entonces, así siempre, sin tocar nada al teléfono, le damos Read eh, sin Lock Info. Esperamos hacer el proceso, esperamos, y ahí está. Como pueden ver, gente, de una manera muy sencilla, aquí ya nos tira lo que son los códigos de bloqueo, pues lo que vamos a hacer ahora es desconectarlo, quitar la batería, y encenderlo. Bueno, y para mostrarles que sí, en este caso sí me pide lo que viene siendo el, eh, lo que es el bandeo, pues le voy a poner un chip de claro. Perdonen el ruido de fondo. Aquí está, lo vamos a colocar rapidito. Ahí está. Esperamos. Es muy sencillo, gente. La verdad que esto es súper sencillo. Y pues, eh, y muy rápido, la verdad ahí está, esperamos ya nos pide que coloquemos el pin de bloqueo, en este caso voy a colocar el primero que sería 85 65 10 03 quiero ver si no me equivoqué esperamos siempre dice red bloqueada, pero, perdón 85, 65 ah no, ahí está, bueno esperamos esto se tarda unos 10 segundos, 15 máximo. Vamos a ver a que nos tire la señal. Esperamos. Solo llamada de emergencia, claro. Y ahí está. Como pueden ver, muy sencillo, gente. La verdad que... Eh, no se van a tardar absolutamente nada. Eh, en este caso a mí me tira solo llamadas de emergencia claro. Pero de igual manera lo que es, ya lo reconoció el teléfono. Bueno, muy sencillo, gente. Pues ya saben, cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios. Eh, si el video les ha funcionado, agradecería mucho que me dejaran su like. Que la verdad eso me ayuda mucho, gente. Bueno, eh, eso sería todo. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. So